Buenas tardes, señor. Dígame, yo soy el que quiero casarme con su hija. Y tienes dónde meterla. Bueno, señor, para eso quiero casarme con su hija. En la presentación de un ventríloco dice lo siguiente. Bueno, ahora vamos a hacer un chiste de viejitos. En ese momento un viejito se para y empieza a decir... No quiero que haga chistes de viejito, porque usted se pasa burlando de los viejitos. ¿Ah? ¿Qué tiene usted contra los viejitos? Dice el ventríloco, disculpe señor, no voy a hacer chistes sobre los viejitos. Yo no estoy hablando con usted, yo estoy hablando con el muñeco. Se encuentran dos amigos en el cielo y uno le dice al otro, Oye Ricardo, ¿y de qué moriste? Oye, mira que morí congelado. ¿Moriste congelado? No puede ser, Ricardo. Mira, yo morí de la risa. ¿Y cómo? ¿Cómo es eso? Bueno, mira que hice como si me fuera para el trabajo. Me fui para el trabajo en el carro. Y me regresé y empecé a buscar... La casa a ver si mi mujer me engañaba Y buscaba por todos lados Y buscaba por todos lados Y no encontré a nadie Así que mi mujer no me estaba engañando Y me reí tanto Que me morí Oye, pero hubieras buscado en el congelador Ahí estaba yo Estuviéramos vivos los dos Ni quiere No pretende es más, no puede trabajar. ¿Qué frase tan bonita? ¿Es suya? No, es de mi abuela.